Este es el típico episodio en que te cuento lo que tengo pensado hacer. Y si tú lo escuchas dentro de tres años, flipas, porque resulta que yo tenía mis intenciones, pero el podcast ha ido por donde le ha dado la gana. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y estoy súper emocionada de empezar con el primer episodio, el episodio piloto de este nuevo podcast. El tema que he elegido para hoy pues, me parece muy apropiado para un primer episodio en el que hablamos de creación de contenidos, y es que voy a hablar de romper el hielo. Qué difícil es romper el hielo, ¿no te parece? En cuanto nos planteamos empezar un proyecto nuevo, empiezan los miedos, las dudas, los bloqueos, los... ¿Y si esto no les gusta? ¿Seguro que no les parece importante? Yo no sé por dónde empezar, no se me ocurren ideas, no sé qué hacer... Al final, esto acaba convirtiéndose en un bucle eterno y en el motivo por el cual no saltamos a la piscina. Queremos tener el arranque perfecto para el contenido perfecto y hasta que no consigamos esa perfección, pues estamos aquí paralizadas, metidas en la duda, en el miedo, en el bloqueo, en toda esa masa absurda de autocompasión. En el fondo es autocompasión, porque claro, como no estamos seguras de comenzar de la manera perfecta, pues directamente no empezamos y seguimos siempre con el «Ay, a mí me gustaría, pero es que claro, no puedo ahora mismo». Esto les pasa mucho a mis clientes. Siempre me vienen preguntando porque quieren empezar. De verdad ya tienen una web y quieren empezar su blog o se están planteando iniciar un programa de YouTube o de IGTV. Quieren, no sé, empezar a hacer un podcast o a crear una serie de contenidos y no lo tienen claro, no saben por dónde empezar y ahí se estancan, no empiezan y me vienen a mí preguntándome, oye, ¿y qué contenido publico? Es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo plantearlo. Quiero que sea diferente, quiero que sea guay y no sé por dónde empezar. Y querida, yo no te puedo solucionar esto. Yo no te puedo decir cuál es el mejor contenido para que publiques la primera vez, porque realmente lo que tienes no es indecisión, lo que tienes es miedo. Tienes un miedo tremendo al ridículo porque tienes la sensación de que todos te están mirando y que todos están esperando a que cometas un fallo. Y no es así. Te voy a decir una cosa. Si yo te digo lo que tienes que publicar o cuándo lo tienes que hacer, al final seguirás teniendo ese miedo. Quizás te sientas segura para esta primera publicación, pero para la segunda me necesitarás otra vez y no te sentirás segura jamás. ¿Sabes cuándo se vence el miedo? Cuando tomas la decisión tuya individual de saltar al ruedo de tomar acción y efectivamente la tomas. En ese momento de tirarte a la piscina, de repente desaparece todo y te das cuenta de que no era para tanto. Pero bueno, si de verdad, de verdad, de verdad, te bloquea mucho eso de... Buah, es que si yo no tengo problema con, con estar generando contenidos cada semana o cada quincena o cada mes o en la periodicidad que tú te hayas planteado, pero lo que me cuesta de verdad es saber qué es lo que tengo que decir en la primera publicación, pues te voy a dar un truco personal. A mí lo que me gusta es empezar dando un poquito de contexto y haciendo una declaración de intenciones. Y eso mismo es lo que voy a hacer ahora mismo. Contexto y declaración de intenciones. Vamos a empezar, si te parece, por el contexto. Puede que ya me conozcas, pero por si acaso voy a presentarme. Soy Mer Flores, bloguera, divulgadora y, sí, podcaster. Dirijo una escuela llamada Creadoras de Contenido donde mentorizo a mujeres creativas en creación de contenido, storytelling y estrategia de comunicación para ayudarlas a promocionar su trabajo. ¿Mola, no? También te puedo contar que yo ya tengo un podcast. Esa historia también es chula. Yo tenía muchas ganas de tener un podcast. Llevaba bastante tiempo escuchando podcast y me parecía un formato chulísimo. Pero claro, me faltaban los conocimientos técnicos, así que me apunté a un curso de podcasting para aprender precisamente esa parte que no tenía muy clara. Hice el curso, me vi todos los vídeos y pasó un año, pasaron dos y yo no me lanzaba. No acababa de dar con una idea que me pareciera lo suficientemente buena, interesante, rompedora... Y así iba pasando el tiempo y el tiempo y mi podcast nunca salía. Hasta que llegó Sune, me ayudó y me dio el empujón que me faltaba. Así que a finales de julio de 2020 salió Mientras escribes. Mientras escribes es un podcast donde te cuento las historias curiosas que se esconden detrás de los libros y de sus autores, haciendo especial énfasis en dar visibilidad a escritoras que ya han sido invisibilizadas por nuestro sistema educativo. Que ya basta, ¿no? La verdad es que este podcast me ha dado muchas alegrías. He conocido a gente estupenda, he participado en la primera edición de Podwoman, el primer evento de podcasting femenino en español, y participaré en algún otro evento del que aún no me permiten hablar. Y llegamos al momento presente en el que estoy inaugurando nuevo podcast, Contenidos creativos con Mer Flores. ¿Por qué me abro un nuevo podcast? Pues porque creo que necesito un espacio donde tenga mayor libertad. Porque sí, me lo paso muy bien contando historias sobre escritoras, sobre escritores, pero a veces me apetece compartir otro tipo de mensajes. Me gustaría poder hablar de lo que me gusta hacer, de comunicación, de creación de contenido, de storytelling, que son las grandes pasiones de mi vida. Oh. Pero tranquila, que no voy a hablar de eso sin más sino que te puedes esperar en este podcast referencias al cine, a la literatura, a los juegos de mesa y de rol o a mi pasión por probar nuevas aplicaciones y gadgets. Bueno, ya que te he dado contexto, vamos a por la declaración de intenciones. ¿No te parece? ¿Y qué tengo pensado hacer en contenidos creativos? Pues quiero que sea un podcast dinámico y divertido. Vamos, ya te estarás dando cuenta por el contexto, ¿no? No quiero encorsetarme tratando de equilibrar temas o tipos de episodios. Puede que durante una época te encuentres con un montón de episodios de un tipo o en torno a un tema específico y que luego pues pivote en otra dirección. Así, sin más. Y vamos con otro temazo, el del tiempo. A mí me gustaría que fuera un podcast más bien corto, aunque no quiero cerrarme a una duración determinada. Porque al final, oye, me pasó lo mismo con mientras escribes. Yo, en mi concepto, en mi cabeza, iba a contar historias súper cortas. Iba a tener capítulos de entre 5 y 10 minutos. 10 minutos máximo. Ahora la realidad es que, aunque quizá el primer y segundo episodio, no lo recuerdo bien, se ceñían a ese tiempo, poco a poco, muy sutilmente, la extensión de los capítulos fue aumentando hasta que yo creo que sí, se ha asentado en un formato que sigue siendo corto, pero es más extenso de lo que yo me había planteado. Ahora mismo la media de los últimos episodios de Mientras Escribes es de entre 15 y no sé 19, 20 minutos. Vamos a poner algo así. Pues eso, que no sé exactamente cuánto van a durar estos episodios. Tengo un guión aproximado de lo que te quería decir hoy y no sé cuánto va a durar el episodio de hoy. Lo estoy grabando sobre la marcha y ya veremos. Pero lo que sí que te puedo decir es que no tengo ninguna intención de pasarme aquí dos horas, así que sí será un podcast breve. Yo espero que nunca más de media hora, pero esas son mis expectativas. Y como te decía al principio de este episodio, una cosa es lo que yo me planteo y otra por donde decide el podcast que es mejor tirar. Pero bueno, me imagino que lo que tú quieres saber sobre todo, es qué contenido te vas a encontrar en este podcast para decidir si te vas a suscribir o si directamente vas a decir, madre mía, qué horror de podcast. Le deseo mucha suerte, pero yo me voy de aquí lo más rápido posible. Pues bien, yo quiero hacer reflexiones sobre lo que es la creación de contenido, contar cuál es mi forma de entender y de experimentar esta creación de contenido, que en mi escuela suelo explicarlas con analogías a pelis. Así que no te extrañe que empiece a hablar aquí, pues no sé, de la jungla de cristal o de la guerra de las galaxias, para explicarte algún concepto. Algo que me apetece mucho, mucho, mucho hacer es un Pregúntale a Mer. He decidido llamarlo así, Pregúntale a Mer. Es decir, una sección tipo consultorio en la que tú puedas hacerme preguntas, todas las preguntas que quieras sobre tu contenido, aplicado a tu negocio concreto. Me das los detalles que tú consideres necesarios. No quiero una pregunta así general de ay, debo hacer story No cuéntame tu caso concreto, cuéntame cuál es tu problema. Y yo la leo en el podcast y la respondo. Te ayudo a resolverla. Es exactamente lo que hago en mi escuela Creadoras de Contenido, en esos mentorings que hacemos todos los meses donde las alumnas de Creadora me plantean su situación actual y me piden consejos sobre algún tema. Por supuesto, al dejarme tu duda, puedes dejar tu nombre y tu web y contactos sociales si te apetece que los compartas o simplemente puedes dejarme un seudónimo. Te he dejado un enlace al formulario en la web del podcast, es decir, merflores.com barra contenidos creativos. Y también, por supuesto, pondré este mismo enlace en cada uno de los episodios. No descarto incluir otros formatos, aparte de, de los que ya he planteado, como por ejemplo, entrevistas o cualquier otro que se me ocurra. Es decir, lo que venía diciendo antes, quiero que este sea un podcast libre, abierto, donde yo me exprese como me dé la gana, y que, bueno, espero que te guste, que te convenza y que me sigas durante muchísimo tiempo. A partir de ahora, mi intención es subir un episodio cada semana, los sábados, que podrás escuchar en tu plataforma de podcasting favorita o en mi web. Aunque si estás suscrita a mi lista de correo, lo recibirás con comentarios extra en cuanto esté publicado. Y esto es todo por hoy.